Hola campeón, tienes una sonrisa hermosa todos los días, eso me gusta de ti, gracias por ser así. El libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, del autor, Dale Carnegie, es un libro genial, que puede cambiar la vida de quien lo lee, por allí encontré un resumen animado, este audio será una copia del mismo, pero con ciertas alteraciones, según lo que me gusta, ¿todo bien? Las ideas más importantes de este libro, son, primero, Interésate genuinamente por las demás personas, permite a los otros que se expresen, hágales preguntas abiertas, otórgale premios para que siga expresándose de esa manera tan clara, hermosa, preciosa, valiosa, culta, cautivadora, porque la opinión de esa persona es realmente importante, hay que hablarle de temas que sean de su interés, unas preguntas buenas allí, son... 1. ¿Qué has hecho hoy? 2. Háblame de ti, ¿todo está bien? 3. ¿En qué negocio estás ahorita? 4. ¿Piensas que YouTube sustituirá a la televisión? 5. ¿Qué piensas sobre el precio de las cosas? 6. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Y bueno, la cereza del pastel es qué buen punto de vista tienes, por favor continúa, oro rojo, cojo y recojo, el objetivo de esto es hacer que el otro hable más y nos ahorre la tortura de hablar pendejada, en el libro dice que un carajo se ponía la noche anterior a la llegada de sus huéspedes a estudiar sobre las cosas que le interesaban a esos tipos, por eso hay que procurar conocer un poco de todos los temas y en los ratos libres, buscar en internet información sobre temas interesantes de qué hablar o informaciones actuales para tener una conversación fluida hay que seguir el siguiente esquema. Lanzar, buena pregunta, dar recompensa motivadora y lanzar otra buena pregunta, segundo. No criticar, bajo ninguna causa criticar, ni hacer recomendaciones, a la gente no le gusta eso, mejor felicítalos por cualquier verga, felicitaciones, te quiero mucho por ser como eres. Tercero. Llama a las personas por su nombre, sin entrar en más detalles. Cuarto. Exprésate mostrando los beneficios de adquirir tus productos o servicios, diga así. Sé que usted está necesitando a un profesional en esta materia, y yo estoy comprometido a hacer una labor ejemplar para que usted quede satisfecho y hasta me recomiende a sus conocidos, conmigo acá de esa situación, usted podrá estar tranquilo y seguro de que se está haciendo lo correcto, al mejor precio del mercado, y, en tiempo récord, te haré feliz, ya verás. Quinto. Motiva al prójimo a mejorar, premiando continuamente sus avances con palabras como, bien hecho, buen trabajo, excelente, sigue así, vas progresando, qué bueno. Sexto. Expresa cumplidos y halagos por todas las personas, por toda vaina, sin esperar nada a cambio, eso los hace felices y te libera de cualquier cosa rara. Séptimo. Evita cualquier discusión, es una obligación, nunca discutas, tú naciste para manipular pendejos, no para destruirlos, admiro mucho tu creatividad, admiro la calidad de ser humano que eres, oye, quedan muchas cosas por decir, así que sigue investigando con el objetivo de brillar cada día más, octavo. Planifica las expresiones que vas a usar. Siempre lanza los mismos tres cumplidos, los mismos tres halagos, las mismas felicitaciones. Actúa con mucha pausa, todo calmado, hablando poco. Lo importante es escuchar y motivar al otro a hablar. Con permiso, por favor, gracias, disculpas, te quiero mucho, esta bonita esa máscara, dónde la compraste? Uololo, yo, yo, uololo, yo, yo, uololo, yo, yo. Esos tres cumplidos generales son uno. Tienes una sonrisa bonita, me gusta eso de ti, gracias por ser así, 2. Tienes una actitud positiva contagiosa, admiro eso, 3. Eres un ejemplo para todos, tu conducta es ejemplar, respecto a agradecer, solo diga. Gracias por todo, respecto a felicitar, solo diga. Te felicito, cada vez lo haces mejor, para motivar a que hable más, diga. Interesantes palabras, dime un poco más, game over, acabo la farsa, o lolo.